Hola, os damos la bienvenida a, a ver si quedamos una semana más. Os habla vuestra Úrsula favorita, una vez más tomando posesión de la voz de Laura. Lo que quiero es tu voz. ¿Mi voz? Por desgracia, ambas nos vemos en la necesidad de trabajar para poder vivir. Y una de las labores que desempeñamos sin entrar en muchos detalles es grabar anuncios de producto para diferentes países. Si os es familiar la cultura Yankee o habéis visto cualquier sitcom tipo Friends, eh, conoceréis la celebración de Acción de Gracias. En vista de que vamos a grabar un anuncio con esta ambientación y que tenemos que cocinar algunos platos de decoración para el rodaje, vamos a traeros con nosotras durante este proceso de cocina tradicional estadounidense. No me veis, pero he hecho comillas. <risa> en realidad no estamos 100% seguras de que sean platos tradicionales, pero bueno, hemos sacado las recetas de YouTube y hemos tirado hacia adelante con optimismo y, y ya está. Vamos a empezar con el postre, que es lo más fácil. Inicialmente teníamos la idea de utilizar una tarta de manzana, pero pues como no había mercadona, pues compré esta tarta de queso que le gusta a todo el mundo. Ya puedo ver el típico comentario, pues a mí no me gusta la tarta de queso, es una mierda. Mi, mi, mi", ¿vale? no te la comas más para los demás en fin después de este despliegue de buena educación vamos a continuar el primer plato es un confetti corn con bacon así spanglish a tope <risa> o así lo llamaba la señora del tutorial el cuchillo que veis en pantalla es muy sutil y nada amenazador recordatorio para que os suscribáis al canal que es gratis y nos hace mucha ilusión y nos ayuda a mantener a nuestras exigentes mascotas eh, mentira, no cobramos nada de YouTube, pero Mercadona, si estás ahí, te hacemos promo cuando quieras. La lista de ingredientes continúa con pimiento rojo picado. O este mío que no se decidía entre ser verde o rojo. Pues un poco como la política española. Cebolla roja, que personalmente no la he comprado nunca, pero bueno, hay que probar de todo en esta vida. Más adelante me di cuenta que esta mierda te tiñe los dedos y eso pues no mola tanto. Pero bueno, de todo se aprende. Maíz con extra de desenfoque Todo el queso del mundo Un poco de leche Y el ingrediente favorito de Laura El bacon Ah, y también perejil para decorar Si sois gente de bien y lo compráis fresco Pues enhorabuena, os lleváis una chapita Yo soy más vaga, así que lo compro de bote Cortamos y freímos el bacon Frito, bacon, bacon frito, cojo el bacon y lo frío un poquito. Cuando ya está hecho, lo apartamos a un plato con papel de cocina para que absorba la grasa y dejamos una poca en la sartén. Ahí añadimos el maíz, el pimiento y la cebolla. Lo cocinamos y añadimos un poco de queso. Removemos y añadimos de vuelta el bacon. Mezclamos todo y ya estaría. Primer plato hecho. Ya se puede oler el orgullo americano. Segundo plato, los típicos macarrones con queso o mac and cheese? ¡Idiomas, querida! Hay muchas maneras de prepararlo, pero yo voy a hacerlo de la manera más sencilla porque no merece la pena complicarse la vida para esto. La receta que he seguido listaba estos ingredientes. Una taza y media de leche. Técnicamente debería ser entera, pero yo no gasto de eso. Una taza de agua. Para estas medidas especialitas de los estadounidenses utilizo estos cachorros que compré en Miniso, y, aunque seguro que lo podéis encontrar en más sitios. 8 onzas de pasta tipo Fidewa y 8 onzas de queso. ¿Cuántas son 8 onzas? 8 onzas equivalen a 226,796 gramos. Ahora vamos a hacer algo que jamás en mi vida había hecho: cocer pasta con leche en una sartén. Echamos la leche y el agua en la sartén y dejamos hervir antes de añadir la pasta. Imagino que vuestras habilidades culinarias cubren cocer pasta, así que no voy a entrar en mucho detalle. Cuando esté cocida añadimos lo que incluso a mí me parece un poco demasiado queso y dejamos que se funda. Y ya está, segundo plato listo. Recomiendo que os lo comáis al momento si decidís hacerlo, porque aunque al día siguiente sigue estando bueno, la consistencia del queso no es la misma. Y ahora vamos con lo último, un puré de patatas que por supuesto es de paquete. Porque si os digo que llevaba toda la tarde cocinando y ya estaba hasta el culo, espero que me comprendáis. No entraré en detalles de los ingredientes y las cantidades porque esto es tan simple como seguir las instrucciones del fabricante. Así que vamos a aprovechar este momento de tranquilidad y relax para respirar un poco. ¿Qué tal os va todo? ¿Estáis bien? ¿Os acordáis de beber dos litros de agua al día? Y ya está. Tres platos de acompañamiento para acción de gracias. Si tú quieres darnos las gracias, puedes dejar un comentario diciéndonos lo que te ha parecido. Darnos un like o incluso suscribirte, que incluso con lo caro que está todo, esto sigue siendo gratis. Esperamos que os haya gustado el vídeo y a ver si quedamos...